Hey muchachos, ¿cómo están? Mi gente de Flow, Flow, Flow, Flow Latino, donde está todo el power. Eh, a los amantes de Dragon Ball Z también, bienvenidos, porque hoy eh, tengo un artista que... Él, aparte de que está pegando canciones, están diciendo que tiene un pacto con Namekusei. Y el... <risa> hermano, bienvenido a Flow Latino. Agradecido, hermano, con tu tiempo y la entrevista, brother Estamos activos, tú sabes. ¿Qué es lo que no Así es que tengo que saludarle en Panamá. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Que eso todo bien. Tengo una IA sí. que está muy bien, político <risa> <risa> Hermano, bueno. Hablamos hace unos meses, estabas con todo el tema de hecha para Mí, estabas camillando nos contaste que ibas a sacar por ahí unas canciones que estamos esperando, pero salió una canción que me gustó mucho. Ella, ella, ¿quién es ella? Ella, ella era una nena, es una nena que, que en verdad... Era una, una mujer soltera, independiente, subía fotos sexy, salía con las amigas, trabajaba por lo suyo y nada, no veía cómo, cómo la, la gente tenía una perspectiva rara de ella, ¿me entiendes? Hablaban mal, la juzgaban, pero conocí, conocí la conocí a ella y, y me di cuenta que era todo lo contrario a lo que decían, ¿no? ¿Y esa ella sí existe o no existe? Claro, hermano, vivita y coleando. ¿Vivita? ¿Se llama María o qué? No, no, se llama Juana. <risa> la más Juana, bro, qué buen tema, qué buen tema, me gusta, me gusta, creo que, que se está viendo el, el, el trabajo, ¿no? No, ¿no? no está pasando como que uno lanza un palo y bueno, lo demás que siento que ella es un palazo, se está posicionando también a nivel en el globo como es. Hablemos un poquito de, de, de la producción musical, ¿quién a cargo ahí de, de, de, de la producción musical de ella? Ok, ella, o sea, la, en verdad todas las canciones mías las hace mi... mi... Mi productor, ¿no? Que es Faster, él es como, o sea, yo le digo siempre con la referencia y, y él después hace como quien dice el instrumental y, y a veces yo me siento con él ahí y, y, y tú sabes como, como yo soy de repente más joven, más fresco, yo, yo sé lo que está en la calle, lo que está sonando y tal vez le digo, lo doy detallitos, pues, por, por, por decirlo así, porque Pero es el problema. que el, que el make así, que los drums así? ¿Cómo? Tú le dices, yo quiero que los drums, que la batería suene así, que tal. O sea. Claro, o sea, el, el, el pro es él, ¿no? Ya cuando él, ya está finalizado, él me lo enseña y yo, eso se escucha de repente tal vez un poco viejito, o de repente esto ya pasó de moda, lo que se escucha, se escucha así, y, y doy como quien dice ese, ese granito de arena ahí, ¿no? Pero el pro es él. Ah, y entonces te sientas ahí. Pero en, en este caso, ¿qué pasó? ¿Él te mostró la instrumental y te trepaste o escribiste y le mostraste a él para que se trepara? No, o sea, yo hice la referencia con, con un instrumental de, de YouTube, cualquiera, un reggaetón normal, que, que me gustaba el golpe, simple, era, un, era una base básica, súper básica, y, y nada, de él ahí le metió cariño, le, le metió los, lo, o sea, la decoró, como quien dice, pues, eh, volvió, hizo el instrumental y, y nada, quedó como, como la escucha Wow, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha cambiado en tu carrera en estos momentos de, desde que lanzaste Hecha para mí? La percepción que. O sea, para. Para, para mal, por lo primero, siempre se dice la, la noticia mala primero. Eh. Eh, para mal, eh, o sea, en no, verdad no es para mal, pero, pero sí es un poco cansón lo que, lo que está como, como súper, súper, súper metido en, en, en lo que es entrevistas, en lo que es haciendo eh, que si videos, que si esto y lo otro, porque no, ya no son. 5, 10, ya son 100, 200, 300, ¿me entiendes? Y, y es como mucho, pero creo que eso es parte del éxito. De claro, parte del de trabajo. trabajo. Es la parte ¿No? del trabajo que... La, la difícil, como quien dice. Y nada, pues lo bueno, yo creo que es como, como las personas me, me, me han empezado a ver, eh, lo que me han empezado a apoyar a los otros países que me, que me están abriendo su, su brazo y me están dando mucho cariño, en verdad me están motivando mucho a lo que, a lo que es mi carrera y, y hacer Música buena. ¿Cómo te está tratando Panamá, por ejemplo? Panamá bueno, me adora ahorita mismo. O sea, ¿qué eh, pasa? O sea, vos a sale a Panamá y qué? la gente vos, o sea, ya, ya, ya puedes decir vos, eh, porque claro, o sea, te va a hablar claro. En Colombia pasa que hay muchos artistas que se pegan, pero mucha gente no sabe quién es el artista, o sea, lo pueden ver por la calle. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo antes de entrar a trabajar en la música, yo escuchaba el rastastas que yo no sé si solo en Panamá, el Rastastastas. Claro. Bro. Yo no tenía ni idea de quién eran los brothers ¿si me entiendes? O sea, en su lugar sabían quién era, pero ah. siento que eso pasa mucho cuando el artista se está pegando que ah, este es el chamaquito pero todavía no lo representan con el físico. En Panamá qué pasa, o sea, ya todo el mundo es bosa, bosa, No, claro, porque es que ahor ahorita mismo mi carrera está como que dice pegando afuera, pues, pero en Panamá yo, o sea, vengo sonando como fuerte hace como tres, cuatro años. O sea, yo desde que comencé, desde que la primera canción que éramos tres, yo, Tachi y Yemil, eh, eh, desde, que, desde que sacamos esa, esa canción Los Tres, que fue un punto Panamá no empezó a conocer, ¿me entiendes? Ya después de ahí, cada quien, como quien dice, hizo su, su carrera. Y bueno, después de, después de eso, como dos años después de eso, eh, saqué eh, Ratas y Ratones, que fue una canción que acá se pegó súper, súper, súper, después eh, que era muy under. Y, y luego de esa pegué una de que Lollipop, que era, eso fue como mi intento de hacer algo internacional, algo, algo comercial, pues. Okay. pero ¿le más era calle? ¿le más era muy calle o qué? Sí, este, era las dos cosas, en verdad, cantaba amor, desamor, pero calle también, ¿me entiendes? Había de repente acá problemas con ciertos colegas y, y en la tiradera no, no, no, no, nadie, o sea, los que, con lo que tuve tiradera, ni uno me llegó, papi, tú sabes, ¿eh? yo me ponía como que papi, voy a descargar mi odio en ti, y eso se pegaba en todos lados, brother. Y, claro. y nada, pues creo que, creo que ese, ese, ese, ese momento mediático de mi carrera funcionó bastante. Papi, ¿no? pero ¿por qué se hacen tiraderas allá en Panamá, por ejemplo? Porque tú sabes que no todo el mundo es bueno, ¿me entiendes? Hay gente que, que va, va a querer meterte el pie, hay gente que va a querer difamarte, hay gente que, que va a hablar de ti para pa dejarte mal porque tal vez estás viendo que tu carrera está creciendo y hay personas que no aceptan que, que todos, todos tenemos un, un, un tiempo, todos tenemos... Eh, eh, en un momento, tú me entiendes, uno no siempre puede ser mejor, hay es que, todos tenemos que comer, como quien dice la frase, pues. Y hay personas que no lo aceptan y simplemente se ponen como para meterte el pie y conmigo se joden, brother. Yo espero, no, yo espero, yo, o sea, yo espero, yo, yo espero. O sea, aquí el orden es que yo te haga una tiradera y tú después me tiras a mí. Que destruyo, hermano eso me gusta, eso me gusta, hay que retar a vos, o sea, yo ya me di cuenta y es que hay que, hay que retar a mí me gusta. Yo, tengo, yo tengo una canción que dice que a mí me gusta que me reten, o sea, eso me hace sentir bien y que me subestimen mejor todavía no, es que yo soy un <risa> retador de la televisión colombiana, eso es lo que tú no sabías ah. y como tú estás hablando de ella y de ella, ahora te va a retar bueno, eh, en este caso, hablemos un poquito del video de ella para ya seguir retomando cosas de, de, de, de, de la industria Video con colores chéveres, te vi ahí con una baby chévere. Eh, cuéntame un poquito, se grabó en Panamá, donde estuvieron haciendo toda la producción, cómo te sentiste, eh, estuvo más elaborado que el de para Mí. Cuéntame un poquito claro. de la experiencia. Yo lo vi pues más el elaborado. De... Claro, claro, el de es que el de para Mí fue como, como de ya para allá, ¿me entiendes? O sea, lo rompí, rompí, rompimos lo que era el toque de queda. Ya me pasé dos horas y estaba en la calle volando, ¿me entiendes? Claro. Y, y bueno, con este sí hubo, como quien dice, más tiempo, se, se, se elaboró súper, eh, llevaron las dos ideas, eso fue en Miami, ¿no? Llevaron dos ideas y, y lo que hicimos fue fusionar las dos ideas esas y, y obviamente yo di, como quien dice, mi granito de arena ahí y nada, pues salió, salió el video, me dieron dos, tres ideas después en, en, en pleno video que me gustaron referente a los colores, referente a, a las escenas y nada, ¿no? ya simplemente quedó terminada o sea, esperaba que, cuando, cuando, que me lo mandaran cuando ya lo terminaron y quedé como que o sea, primer, primer video en el cual actúo y, y, y hago cosas que nunca había hecho en mi vida wow, wow, oye eh, hecha para mí fue un palo a mí ella me parece muy chévere además puedo decirte que que respetando las dos grandes canciones, a mí personalmente sabiendo que son diferentes, me gusta más ella, si ¿sí me entiendes, o sea son claro, grandes claro. temas, pero si yo me pongo o sea, si yo te digo Megan Fox eh, eh, Kim Kardashian, las dos, con las dos me quedo, pero para mí Megan Fox me gusta más y ella me gusta mucho. A ti personalmente, ah. en cuanto a la composición de, de las canciones, ¿cuál te representa más? Sin, sin decir que Echa Paz fue su éxito global y que te dio a conocer en otros países y fue pues como el, el boom. El hola, soy Bosa. Obviamente, o sea, obviamente eh, ella, ella me. Me, me, me manda, ¿no? me, me gusta esa canción, en verdad, súper, porque o sea, le metí como, como un flow que no la había metido anteriormente, pero como tú dijiste, Noecha, para mí fue la canción que me, que me consolidó, en verdad, fue una canción que también hice con una vibra demasiado alta, pero yo tenía ansia de que saliera ella, y, y, y bueno, están las cosas corriendo bien. O sea, hay un empate ahí. ¿Cómo? Hay un empate ahí de favoritismo. Uno y un 1-0, ese fue el, el de ida, falta el de vuelta, ¿no? <risa> Oye, o sea, vamos a hacer lo siguiente, como nosotros ya te pusimos a improvisar aquí y lo, y lo dijiste, le lo dijiste, yo te reté y le metiste y tal, me, me dijiste, me gusta escribir, tan. yo podría repetir el reto, pero es que a mí me gusta tener como dos contenidos iguales, porque ha pasado, no han pasado muchos meses como para decir, papi, ya viene el 2.0, okay. hay algo que yo llamo el improviso, tú vas a escoger, yo acá los pongo a escoger cuando me caen bien los artistas. Hay artistas que a uno no le caen bien igual y toca trabajar con ellos. ¿Sí me entiendes? <risa> no sé. Eso es la verdad. Entonces yo acá, a los que no me caen bien, yo no los pongo a escoger, pero Bosa me cae muy bien. Hay algo que... Tengo dos opciones para ti. La primera es el Improvisa Challenge, pero actoral. Vamos a, pues yo le digo actoral, pero vamos a meter en una película tú y yo, ya que tú estás allá con ese fondo. Ahora, dime la segunda, para ver si, si, si te segunda, gusta más. Es algo que yo lo llamo las preguntas bobas challenge. Esa la cool. La segunda? Sí, esa. Seguro? Porque la primera no. Qué pasa? No, hermano, yo no soy buen actor. No, porque es el actor, papi, es una es que <ríe> Estás preparado entonces? Vale, pero tú estás sí. haciendo trampa. Tú tienes una computadora al frente, algo tú estás haciendo. No, no, yo simplemente estoy aquí abriendo mi Word de mis preguntas bobas, de una. Vamos, preguntas bobas challenge con el cuervo aquí, Bosa. ¿Estás en Panamá? ¿Estás en Miami? ¿Dónde estás? Pues ya sé en el planeta Villica. Estoy aquí en Panamá, hermano, estoy en Panamá. No. Tú, ¿En la cita costera o, o en Coronado o en dónde? No, estoy en la City City. En la City, no allá, dónde. Bueno, mami, por el ah. cuidado. Bosa, primera pregunta. ¿Por qué razón? Si no te lo sabes, te lo tienes que inventar. O sea, ese es el trato de eso. ¿Por qué razón separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? ¿Cuántas preguntas tú me estás haciendo en una sola? No estoy entendiendo nada. <risa> una, pero ¿Por qué razón separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Eso no, eso no es una pregunta tonta, es un acertijo, hermano. Eso, ¿Por Obviamente, qué razón? No he ¿Por qué razón? Puedes inventarte la, la respuesta. Aquí lo que nos gusta es la creatividad. ¿Por qué razón separado? Se escribe todo junto y todo junto se escribe separado. Porque así se escribe separado. Porque se escribe separado. Última palabra. Vamos a darte una segunda oportunidad. ¿Por qué en las fiestas de barra libre lo único que no está libre es la barra, porque en las fiestas de barra libre, lo único que no está libre es la barra. Pues la barra te pega al piso. <risa> bien, bien, bien, bien, bien, bien, Vamos a ver, por qué, por qué? A ver, los no, cables. No, no, no, no. ¿Por qué si el amor es ciego, o sea, por ejemplo, ella que, que, que estaba enamorada está. las personas que son lindas, que son atractivas, lo tienen mucho más fácil si el amor es ciego. Porque no es amor. No es amor. No. no. ¿Qué es? Eh, atracción, creo yo. Atracción, ok. Tú, cuando estornudas, ¿alguna vez has logrado estornudar con los ojos abiertos? No me no, nunca me, nunca no, no, me no, no, no, Cuando estornudas vas a pensar esto y te a quedar pensando en el cuerpo pregunto esto. Pero yo te voy a decir, ¿por qué es imposible estornudar con los ojos abiertos? ¿Por qué es imposible estornudar con los ojos abiertos? No, oh, aquí no es para corcharte de nada, si no te la sabes, porque hay muchas cosas que nadie sabe, te lo puedes inventar. O sea, aquí no importa. No sé qué decir, hermano. No, no. Hace, ¿Por qué no poder hacer...? No se <risa> Bosa. El último, el último. ¿De dónde surgen los chistes, Bosa? De los payasos. ¿Cómo llamaba el payaso que echó el primer chiste? Era un panameño, digamos. Pim, ping, ping. Ping, ping. Y el man cantaba reggaetón o rap. Típico. <risa> <risa> Ahí están las preguntas, Boa Challenge, corchadoras. Lo importante es que los artistas se le miden. Ahora sí, hermano, ¿qué va a pasar después de ella, Bosa? Eh, bueno, estoy, estoy ahorita mismo, como que dice, empezando a, a sacar mi álbum. Lo voy a sacar de tres en tres, cada dos meses voy a sacar tres canciones. De esas okay. tres canciones, dos son audio y una va ahí como, como single, ¿me entiendes? Al final de octubre sale el álbum completo que se va a llamar Bucle. Tres en tres, cada dos meses. O sea, en junio sí. tenemos música otra vez. Exactamente. Y de eso sacas un video y dos sin video. Y dos, exacto. ¿Quiere decir que el video es prioridad ¿Cómo? o por qué? Exacto. No, sí, es, es, en verdad se escoge, ¿no? Pero, pero viene siendo como prioridad... Eh, eh, obviamente no o sea eso se, lo estudiamos acá y, y, y, y en conjunto vemos y decidimos cuál, cuál sale como single quiere decir que respetando la música y las composiciones dentro de álbumes así las canciones sean buenas tenemos canciones de relleno como llamamos en la televisión también hay escenas de relleno claro. una novela o qué claro pero trato que mi música de relleno no sean para rellenar ¿no? me entiendes sea más, claro, que no sea como ahí tirando claro boca, porque ¿sabes? Así, así se puede decir que pasó con El Chapamí. o sea, la música de Focus no era El Chapamí en el momento en que salió eh, el álbum, ¿me entiendes? Era Bandida y El Chapamí simplemente fue un audio y la que se pegó fue El eh, Chapamí, no Bandida. Ok, puede pasar. Claro. O sea, como que el, el odio le falló al equipo y estaba más buena El Chapamí. <ríe> no, o sea, por eso, te, por eso te digo que trato de que las tres músicas sean, sean buenas. buenas, pero una, una tiene que ser como súper, súper... Súper fuerte, pues, me Oye, en el momento en que tú estás en el proceso de escoger las canciones, digamos, eh, este álbum de vocal, ¿cuántos, Bucle, tú dices bucle o vocal, ¿cuántas canciones va a tener? 12. 12, de esas 12 que vas a lanzar en esos cuatro meses, em, en esos cuatro, o sea, en esas cuatro tandas que estás lanzando, em, mm -hmm. ¿cuántas personas se sientan a escoger la música contigo? Porque imagino que esas 12 tenías cuántas escritas, o cuántas listas, en por lo menos maqueta. No, tengo, o sea, tengo mucho más de dos, o sea, lejos, ¿no? Ya quedarían las otras, como quien dice, para, para el, el próximo álbum, o quién sabe, porque yo me mantengo escribiendo, tal vez haga mejores que la que, que la que ya tengo y, y cambie, cambie, como quien dice los planes, ¿no? Eh, bueno, en, en realidad, mm, o sea, eso, mi equipo de trabajo es como quien, como quien dice, como quien, quien maneja eso, pero ya cuando tienen, como quien dice, el plan, me, me lo enseñan a mí para ver qué yo digo y, y obviamente no mi opinión también. Vale. también vale ahí claro ok ok ok o sea entonces siempre hay más canciones hermano eh, ok vamos a esperar ese ese álbum me gusta eh, eh, esa triada eh, eh, que vas a hacer eh, porque se decidió sacar tres sencillos es la estrategia que tienen ahorita porque no lo mandaste todo porque de pronto no fue sencillo por sencillo como porque o sea es, es curioso es curioso porque por, claro. hace poco la, hablando con la mitad vares y Lenny estaba haciendo algo parecido con, con su álbum que, que, que está sacando, pues, donde está la neta y todo eso. Quiero, quiero saber un poquito porque me gusta saber qué, qué piensa detrás del equipo de esto. O, o prueban, es prueban que Es que en verdad yo creo que, que se desperdician muchas canciones cuando, cuando es así, ¿no? Eh, simplemente tal vez cuando sacan un álbum con, con, con muchas canciones, tal vez una, Good y que es súper, y las y la otras las van a escuchar porque son parte del álbum, no... no no, como que ah, esta está súper buena, está mejor que esta, ¿no? o sea, es como que no se satura. Pues creo que, que, que la persona o se ve más agradable. Te soltó tres canciones, una de Focus, y, y bueno, a ver, a ver qué sucede. Y una de las tres tiene que, que hacer algo, ¿me entiendes? Así, no desperdicio, no desperdicio. Y, y tan siquiera de, de, de, por decirlo así, de 12 canciones, cuatro por máximo o cinco, puede que, que peguen fuerte, ¿no? Esa es la idea. Okay, bueno, pendientes a ese nuevo álbum de Bosa que está durísimo, Vayan a escuchar. Ella, ella, tiene algo que me atrapa. me... me gustó. Vamos a cantar eh, vamos a, a los caroparcelos. Claro, parceros. Espérense. Espérense. un momento y yo aquí voy a hacerme el... ¿El El, el, el, el, el, el, el, el remix con Bosa. Ah, dale, papi. Vamos a cantar. Ella en vivo para Flow Latino. ¿Cómo dice, papi? Vale. Ella, tiene algo que me atrae. Que me distrae, que lo come trae. Uh -huh. atratante, tanto, tra tra tra porque, porque tiene cosas. Y tenés, epa, epa, epa a a la, la, vuelta. la vuelta. Siempre está arriba y cualquiera no trepa. Me gusta todo de sí, ti, me, me gusta tí. tú, me gusta, gusta cómo tí. me hablas tí. y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu y cuando pues fumas te alquinas. Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas Qué buena canción, eh, a mí me gustó La verdad, hasta el momento mi favorita se mantiene buenas canciones Pero esa me gustó harto, me gustó mucho Te felicito, sabes que aquí en Colombia te apoyamos Hermano, por lo menos yo A mí me dicen vos, yo papi, de una, de cancelar el almuerzo Vamos a hacerlo eh, Aparte porque íbamos a Panamá, mi familia vive en Panamá Y, y, y hay mucha vibra muy chévere en Panamá Cuando esté allá papi, te tiro Y bueno, eh, digámosle a todos Claro, parceros que no se pierdan ella Ok, miente, ya saben, pueden encontrar ella en, en todas las plataformas digitales, me pueden encontrar en mis redes sociales como Bossa Music. Y agradecido con Colombia y con, con, con ese amor y ese cariño que me han recibido. Así que ya saben, ¿no? Mucho, mucha música buena para ustedes lo que viene. Pa. Ahí saben, nos despedimos con la historia del Cuervo Guapi, aquí la mano. Pa, el ah, puño, desde la ahí Toma. <risa> y el ala. Dante. Ah, me ah, no me, gusta. No me gusta, cabrón. ah. Sí. Ya, yeah, me tú haces eso en Panamá y te hace bullying, bro... Uh -huh.